Un gusto saludarles nuevamente mis amados, continuamos con el Libro de los Salmos. Se dice que el Libro de los Salmos tiene varios autores, entre los que está David, Azaz, los hijos de Coré, el sacerdote, el sacerdote Azaz y Moisés, entre otros. Es, se dice que fue escrito uh, aproximadamente entre los años 100 y 300 antes de Cristo. Es un libro de adoración y alabanza a Dios. Es un libro de comunión con Dios. Este libro es una compilación de muchas canciones. Hebreas usadas para la devoción congregacional. Al igual que para la devoción personal. Los salmos fueron agrupados en diferentes periodos de la historia de Israel. Por ejemplo, podemos destacar el de durante el reinado del rey David. Bajo el mandato de Ezequías y durante el liderazgo de Esdra y Nehemias el, la palabra salmos significa libro de alabanzas en este libro podemos ver un salmo muy hermoso y a la cual en la actualidad, muchas personas se llenan con este salmo que es el 119 este salmo 119 podemos ver que, que tiene muchos selah. los selah en este salmo significa que en ese momento se sentía, el, el autor sentía la llenura, la presencia de Dios. Ese la que es un silencio, un momento de silencio, es al que se le llama celá. los salmos son escritos de inspiración son escritos desde lo más profundo del alma porque en ellos se expresa el gran fervor y amor por nuestro creador en ellos se expresa ese devocional y ese sentimiento que puede tener un ser humano dentro de sí. El proceso de agrupación de los Salmos nos ayuda a entender por qué algunos parecen haberse duplicado como por ejemplo el Salmo 14 que es muy similar al Salmo 53. Los invito a que lean estos dos Salmos, para que vean la similitud entre ellos, Salmo 14 y Salmo 53. El libro de los Salmos se editó en su presente forma algunos siglos antes de la Biblia, antes del advenimiento del Mesías. este libro nos muestra la vida devocional y el sentimiento religioso durante los mil años de la historia de Israel este libro de alabanzas es acompañado por un instrumento de cuerda ya que este libro contiene canciones, himnos de alabanza, como también lamentos, oraciones personales, oraciones nacionales, contiene peticiones, meditaciones, instrucciones, coros, e ideas acerca de temas nobles. Estos escritos exponen verdaderos sentimientos de los escritores acerca de cómo Dios cambia la vida de las personas. En ellos confiesan su pecado, dudas, miedos, le piden ayuda a Dios en tiempos difíciles, le alaban y le adoran. El libro está dividido o subdividido en cinco pequeñas porciones que contienen un conjunto de canciones y poemas que terminan con una doxología. Podemos ver que en el libro 1, del 1 al 41 se le atribuye a David. En el libro 2, del 42 al 47, es una colección de canciones de los hijos de Corán, Asac, David y Salomón. Además hay cuatro que son de autor anónimo. El libro 3, de 73 al 89, está constituido por los escritores de Asa, que fue el director de coros, David. El libro 4, de 90 al 106, este libro contiene muchos de los salmos compuestos por David. También un egipcio. allí escribió algunos de ellos. 146-150 Cada uno comienza y termina con una exclamación de alabanzas. ¡Aleluya! Los subtítulos informativos se hallan al principio de muchos salmos que indican a quién se dedica. ¿Cuál es el uso del salmo? ¿Y a quién Pertenece. Estos salmos describen la situación histórica dada y tratan de la vida de David que son los salmos 7, 34, 52, 56, 57, 59 y 142 Estos se refieren a la relación de David con Saúl Los salmos 3, 18, 51, 60 y 63 se refieren al reinado de David sobre Judá e Israel. Otros subtítulos que preceden a los salmos se refieren a los instrumentos musicales que acompañan a cada uno de estos, a la propia melodía a que parte el coro que pertenecía. Algunos elementos de los salmos como las notas musicales son desconocidos. Hoy en día hay salmos que pueden ayudarte en cada situación de tu vida. Y después leerlo como guía espiritual. Por eso mis amados. Les invito. A que lean estos, el libro de los salmos. Es muy importante. Seguir creciendo en la palabra de Dios. Cada libro que hemos visto. Son libros de inspiración. Son libros que nos ayudan a crecer. De una manera espiritual. Nos alimenta el alma. Te invito a que sigas viendo los siguientes videos y el próximo libro del cual vamos a hablar es del libro de Proverbios. Si te ha gustado estar en sintonía con Jesús, sigue dándole la campanita, comparte este video para que otras personas también puedan llegar a los pies de Cristo, también puedan llenarse de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, ha sido un enorme placer estar un día más con ustedes. Que sea nuestro amado Padre y Señor Jesús bendiciendo día a día sus vidas, dándole entendimiento y sabiduría. Que Dios les bendiga grandemente.